Parece un proyecto estupendo que todos nosotros, en un momento u otro, pensemos y nos paremos a reflexionar sobre cuál es mi papel en el mundo. ¿Qué hago yo en este mundo? ¿A qué he sido invitado? Esa idea estupenda de encontrar mi propia vocación para que yo pueda convocar a otras personas. Todos nosotros yo creo que hemos sido invitados a la vida con una vocación de servicio. Ojalá que cada uno de ustedes tenga la valentía de pararse un momento, tomar su propia vida en sus manos y decir yo qué quiero hacer con mi propia vida. Saben que yo vivo en Roma y allí en Italia hay un monje que se llama Enzo Bianchi y dirigiéndose a un grupo de jóvenes les decía... Y les extrañe que un monje como yo les diga que para un joven de hoy es más importante pensar que rezar. Decía, pero lo creo profundamente, creo que para un joven de hoy es más importante pensar que rezar. ¿Por qué? Tal como lo entiendo yo, porque muchas veces estamos en un sinfín de movimientos, de ruidos, y en un momento uno tiene que pararse. Y decía Enzo Bianchi, el joven que piensa... Será capaz de orar. Qué difícil que eso ocurra al revés. Yo creo que el Padre Champañá les diría lo mismo si él pudiera dirigirse hoy a ustedes. En nuestras sociedades, en nuestro mundo de hoy, hay todavía tantos montaños que necesitan una palabra amiga, alguien que esté a su lado. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo voy a dar una respuesta a los montañes de hoy? Ya saben. La respuesta que dio Champañá.